para que todos los pescadores deportivos puedan acceder. Amigos pescadores, pesca en invierno embarcado en Mar del Plata, una excelente opción ya que eh, en esta oportunidad se está dando muy buena pesca de toda la variada de piedra como es meros, chernias, grandes salmones, favorecida por unas corrientes de agua fría que se dan en esta época y bueno, realmente una oportunidad para dar con estos trofeos. Que se dan aquí embarcado junto a los servicios de Sandocan Pesca, uno de los guías más experimentados de la zona. Conoce muy bien los lugares de pesca y seguro que vas a tener muy buenos resultados. Queda hecha la invitación: Mar del Plata, la feliz, en pleno invierno, pesca de altura junto a Sandocan Pesca. Estas Imágenes son de archivo, pero nos comenta Sergio de la empresa Sando Campesca que hay muy buen pique de altura eh, buscando eh.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 una linterna de dos elementos con, con el también de tres elementos eh, para que ellos un poco más de duración son linternas que se usan para cazar, están muy buenas por ejemplo, este modelo que vemos acá es un modelo eh, recargable también se puede utilizar a pilas, tres pilas AAA en el caso de no contar con carga vemos que podemos aplicarle este accesorio una especie de baliza para aquellos que lo necesitan por la noche o usarlo como linterna común también cuenta con esta perilla que la utilizamos para hacer zoom, para acercar el flash de luz o para alejarlo, depende si queramos iluminar a más distancia. trabajado hace bastante el reflector de LED también, que lo usan bastante para cazar, de embarcaciones, caminando, es un reflector que es liviano, tiene bastante duración y tiene muy buena luminosidad.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 Ensenada Iberizo, pesca junto al guía Miguel Puebla, Pescalcón. Pesca, Alcón. pesca los grandes pejerreyes de esta zona junto a este experimentado guía de pesca. Comunicate al teléfono 2216 52 12 82 o visita el Facebook e Instagram Pescalcón.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 una de para el río de la plata, el río mancho del mundo. Estamos acá con la cachiva. digamos la valentina por la cachiva. Está Guti, timoneando. Tato atrás. Vamos ¿Eh? que nos prepara Augusto hoy. Río. Ya bueno, recién arrancamos. Ya ¿Sí tenemos ¿Hay alguno? ahí algunos. Ahí tiraron los chicos. Gabus. Vamos aquí abajo. El hermoso pescado amigo mira como corre debajo del agua muy clarita el agua de primera el hermoso pescado amigo. espectacular Listo, lindo lindo pescadito veo, lindo pescadito Listo, pescadito traemos Vamos a pelear. Hermoso Qué Hermoso pejerrey eh. Hermoso pejerrey, amigo Muy bueno, la verdad Bien, papá, bien ahí Vamos, vamos. le cachiva a ti. Ahí sacando Clavando un pescado tras otro, vamos Mirá lo que es. Este doblete de Leo Corniciero, acá voy a gran Chiva. Acá ahí Bien ahí, la, la primera bollita. Vamos, vamos, vamos. Seguimos sumando, eh. Bien nivel, bien, eh. Listo. amigo bien amigo gracias por la hermosa pesquita estamos metiendo a papá ese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 bolsas de dormir para temperaturas bajas eh, vamos a arrancar por la bosque esta es una bolsa que la vendemos muchísimo de hasta menos 5 grados de temperatura extrema Una bolsa muy copada muy abrigada, muy cómoda con un precio excepcional esta por ejemplo es la Yeti de waterdog esta es una bolsa de hasta menos 18 grados de temperatura extrema viene con la bolsa de compresión lo que hace es uno la va comprimiendo justamente como dice la palabra y la chica muchísimo para cuando la queremos llevar adentro de una mochila, en algún lugar que no ocupe espacio. Bueno, eh, en este caso también te vamos a mostrar la T-Road 500, una bolsa de 500 gramos. ¿sí? Eh, también viene con bolsa de compresora. Esta bolsa es hasta menos 12 grados de temperatura extrema y tiene como particularidad que es gigante.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 Hola amigos pescadores, ¿cómo están? Salida de pesca desde guardería Suerte en amarras en la zona norte del río de la Plata pesca realizada con el guía Juanpi Pesca esta vez en busca nuevamente de los bagres de mar iniciando la temporada de hecho muy auspiciosa ya que como vimos en programas anteriores habían obtenido los primeros allá por el mes de junio y ya en julio ya está firme esta especie que sabemos que eh, en esta etapa realiza una migración y, bueno, se la pesca muy bien hacia la zona del Guazú. Hay que navegar bastante, pero vale la pena porque está muy firme el pique de estos mimosos. La pesca se realiza con cañas pesadas de 25 a 35 libras, eh, riles rotativos cargados con nylon del 040 o multifilamento del 016 y plomo bastante pesado entre 150 y 250 gramos dependiendo de la fuerza de la correntada en cuanto a la línea es muy simple sobre la madre, se coloca un esmerillón Hacia adelante va una brazolada de aproximadamente unos 80 centímetros Con un anzuelo 7 barra 0 Se encarna con anchoa fresca y también con calamar O combinando ambas carnadas también da muy buen resultado Todo atado con hilo elástico Si quieren eh, realizar esta pesca se pueden comunicar con el guía Juanpi Pesca En pantalla le dejamos los teléfonos inicio de temporada muy auspicioso de Bagres de mar. Yeah. <risas> este sí, eh. Me este Son el copo. Dame la manija por allá. Dame la manija por allá arriba, del Vamos y sí, viene, eh? Bien, eh? Se fue un poquito la, la desgracia de mi la Qué lindo. <risa> yo le dejé las <risa> ¿no? Para que que No digan nada. No digan nada. Listo, a Vamos, vamos, a verte, tengo tien, tien. primero, arrancamos un poquito. un patisito. Claudito viene con otro. Lindo Bien, ¿eh? Primero al día ¿Vale? Ya el copero Vamos a comprar el cine Agántalo, agántalo Esta sí. se sí. la va a agarrar ¡Yeeh! Este tema tamaño ¿eh? ¡Vamos, Pichón! ¡Vamos! Guarda las los chuzos, porque yo lo mandé. Corto video. Adrián, tira un poquito, Adri. Tú nos dicen que los va más no pelean. Ahora se lleva a su pescado. Ah. <risa> Vamos a ya estamos todos juntos. Saludos, chicos. ¡Oh, oh, oh, oh, filmando? Carlito. Filmando? Sí. Filmando? Filmando? Sí. Cantamos. Carly. A los muchachos de tortuita. A la gente de tortuita, venga con Juan Pérez.